No se me pasa tu recuerdo ni un instante El tiempo pasa y no puedo encontrarte ¿Será que ya no vendrás? ¿Será que ya no estarás conmigo ya? Quisiera... Abrazarte y no soltarte Decirte al oído que eres importante Porque no olvido cuando llegaste Y me enamoraste Y me enamoraste me enamoraste, le pido a Dios poderte encontrar, sueño con un día volverte a mirar, será que ya no vendrás, será que ya no estarás conmigo.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 Y me enamoraste